Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver que tenemos una, comuni un, una comunicación, vamos a conectar con, Vladim con Arismendi, Arismendi la, Arismendi la Antigua, que está en el Hospital San Vicente de Paul, donde hay una protesta. Vamos a ver en qué consiste la protesta y qué está pasando. Lo tenemos al aire. Adelante, Aris, Aris Mendi, Adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde las enfermeras han realizado un paro de labores por 24 horas, exigiendo una playa de demandas a las autoridades de salud pública. En esta ocasión vamos a hablar más detalladamente con una de las voceras ejecutivas del Comité de las Enfermeras. Eh, sí, la Camila Díaz, representante sindical de UNACECAS. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. La situación es que quieren darle a los médicos, en primer lugar, darle a los médicos una pensión con el 100% y no incluyendo enfermería. Y la otra es que queremos que enfermería o el centro de salud completo sea incluido en el presupuesto del año que viene, que no fue incluido. Eh, ¿Hasta cuándo estarán paralizadas? Eh, en, nosotros bajo una asamblea que sostuvimos ayer en la coordinación eh, todo a unánime votamos para hacerlo por dos horas. La asamblea previamente estaba pautada para hacerla, porque esto no, viene, esto no viene planificándose de ahora, de ahora para ahorita. Esto viene planificándose hace tiempo. Y la asamblea estaba y la eh, huelga estaba establecida para paralizar los hospitales a nivel nacional 24 horas, debido a que el señor presidente, por respeto a él ya que el mandatario fue recientemente sido su padre por solidaridad, que eh, decidimos hacer una movilización de dos horas. Pero a nivel nacional. Ah, todos los sí, ok. Este a nivel local, algunas demandas que, que exija el sindicato. A nivel local, no, a, ni... a, a nivel local, exigimos medicamentos para todos los pacientes que... Bueno, ahí se frisó eh, parece, la, la conexión en vivo que teníamos. Las, enfermeras están, las enfermeras están en a nivel nacional. Sí, y es una pena que, caramba, en este país con tantos recursos, que se gastan y que se van en la corrupción, y hay que decirlo así, Fulvio, en la maldita corrupción, y que en los hospitales, que, que, que, que las enfermeras que son, y hay que decirlo y destacar... El trabajo que hacen las enfermeras. Son las de primera línea. Uno Están de, los trabajos, ahí uno de, de todo. los trabajos más difíciles es el trabajo de las enfermeras. Y tú sabes por qué. Sí. Porque además de que tienen que trasnocharse, eh, eh, tienen que lidiar con situaciones, eh, además de todo, de riesgo de salud. Está, está ahí otra y, vez. Todos los, y todos los acuerdos se le han incumplido. Sí, tenemos no, por acá, te, interrumpimos porque tenemos por acá al, al, al doctor Waldo Ariel Suero, quien está haciéndonos la visita en este, en, al, al hospital. Estamos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 10 de Telenor y queremos saber su opinión sobre el paro específicamente que tienen las enfermeras en el día de hoy. Bueno, este, andamos por aquí por San Francisco de Macorís haciendo campaña para la candidatura a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Eh, y sobre el paro que tienen las enfermeras en estos momentos, nosotros consideramos que es sobradamente justo. Yo creo que todo el sector salud merece su pensión. Eh, no se puede dejar ningún sector fuera. De hecho, los acuerdos que firmamos con el gobierno establecen que el proyecto de pensión es para todo el sector salud y en eso estamos con Ellos se quejan porque precisamente según lo que ellos dicen que el gobierno aprobó un hospital y una serie de demandas para los médicos sin embargo fueron excluidas de esas demandas. Mira eso te veremos. Yo creo que hay el gobierno lo que está haciendo es campaña con eso. El secretario de salud pública tiene un candidato que no soy yo. Y eso es más bulto que otra cosa. Trata de conseguir los votos de los médicos con una pensión que no existe realmente y con un hospital que tampoco es de, de, de, de, que es de la comunidad. Doctor, a, a nivel nacional, la vida de los médicos, ¿cómo anda? O sea, ¿ha mejorado? Este, los médicos continuamos con las mismas precariedades y las mismas necesidades de siempre. La mejoría de los médicos es efímera. La, los salarios siguen siendo bajitos. La, los incentivos no llegan las condiciones laborales son difíciles, todos los días se nos exige más y se nos da menos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Repetimos, estamos totalmente en vivo transmitiendo por el canal 10 de Telenor, desde el Hospital San Vicente de Paul, donde en estos precisos momentos se está desarrollando un paro de labores por parte de las enfermeras de todo este... Hospital San Vicente de Paul. En esta ocasión vamos a conversar eh, con otra de, de las voceras de este Hospital San Vicente de Paul del área de enfermería. Su nombre. Rosa de la Cruz, secretaria de ética profesional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería. Nosotros como FEDO Salud, que está afiliado al sindicato y están afiliados Laboratorio Técnico de la salud... Los, los psicólogos, odontólogos, nosotros tenemos una posición no de dos horas, sino de 24 horas en paro por la decisión que tomó el presidente Medina hace una semana en la que él otorga el 100% de las pensiones y jubilaciones a los médicos únicamente, dejando atrás todos los trabajadores del sector salud se están atendiendo se están atendiendo las emergencias y se están atendiendo los pacientes críticos nosotros nunca dejamos de atender a los pacientes porque nosotros sabemos que para eso estamos aquí pero no nos dejan otra salida que hacer la lucha que es lo que nos ayuda a nosotros a conseguir las reivindicaciones Bien, ahí escucharon las palabras de una de las voceras de este gremio de sindicato de enfermeras. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Gracias a, a Arismendi, la antigua, por eh, las informaciones y las eh, conexiones ¿no? con sí, sí, este bien. en vivo, directamente desde el Hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís